Después de declaraciones de Meghan, la esposa de su hermano menor, de que un miembro no identificado de la realeza había cuestionado cuán negra sería la piel de su hijo Archie. La revelación surgió durante una explosiva entrevista que Harry, de 36 años, y Meghan, de 39, dieron a Oprah Winfrey, lo que sumió a la monarquía británica en la peor crisis desde la muerte en 1997 de la princesa Diana, madre de William y Harry. En una visita a una escuela en el estado de Londres, William dijo que aún no había hablado con Harry, de 36 años, desde que la entrevista se emitió hace unos cuantos días. Todavía no hablé con él, pero lo haré, dijo William. Consultado por un periodista, si la familia real era racista, el príncipe respondió, no somos para nada racistas.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 A pocos días de lanzar su cuarto disco de estudio, Revelación, Selena Gómez dejó entrever que este podría ser el último intento en la industria musical ya que siente que no hace lo suficiente para su público. Tras ofrecerle una entrevista exclusiva a la revista Vogue, la ex chica Disney se sinceró y comentó que luego de estrenar su álbum Raret 2020, Con el que obtuvo su primer número uno En la lista de los Billboard Hot 100 Se sintió frustrada de que no haya sido reconocida en los premios Es difícil seguir haciendo música Cuando la gente no necesariamente te toma en serio He tenido momentos en los que he estado como ¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? Sentí que lo sé You to love me era la mejor canción que había lanzado y para algunas personas todavía no era suficiente, dijo Selena Gómez. Final de este resumen informativo de espectáculos. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita y darle a seguir para nuevas notificaciones. Esto es TV en TVNCTV. Gracias.